No sabes lo que pasó, amiga No me vuelvo a enamorar Todo lo que toco me hace mal Entrego todo y corro riesgos Esto es al pedo, con mi corazón aprendo No de nuevo, no de nuevo para mi es ser la cama, para nada No tengo nada, estoy zarpada Solitud, es mi inquietud Solitud, Made in Black Sabbath Desde la tumba hasta la almohada No aprendí nada El que espera, desespera Eso no decía nunca mi abuela Decía toma mis dones, somos clones, clones Soy de otro mundo, me confundo, no juego y no juzgo Voy de frente y me la pego en la frente, que demente, inconsciente Corazón puro, hacete un jugo, corazón puro, que boludo, corazón puro me aburro, a ver si salgo de este bardo que llaman amor Es pasión de novela, venezolana, me desgana Solamente me escondo por vergüenza, y el que piensa Pienso siempre en la verdad, eso nunca puede lastimar Pienso siempre en el dolor, eso mata este sin corazón, qué sorpresa. Te abrí las piernas y me cerraste las puertas de tu alma. Karma, karma, karma. Se oscureció mi aura, me enfado. Qué pecado sufrir por creer que es amor y el amor nunca es dolor que karma. Mi alma. Que encarga mi arma para el juego del amor para vivir ya sin dolor escupiste mi cariño como si fueras un niño no te culpo te disculpo es mi karma soledad maldisplazada qué pesada mi carga no hablo mucho Solo no escucho para que no duelan mentiras ajenas. Sentada, sentada, no sirvo para nada. Estoy parada dando batalla, demonios y amores sin honores. Corre, corre, corre. Soy yerbatera, la gilada me marea y me ayuda para el bardo. Alto bardo, para, para, para tu karma. Anestesiada, no sirve para nada, aún se siente, sé, valiente. Salí corriendo de tu karma, salí corriendo de tu alma. Llegas a todo cuando sos vos, llegas al cielo sola, no seas boba. Toma, vamos a luchar como un ungido en el camino, sola con estilo, como guerrero es al pedo, todo de nuevo. Karma.